Hola y bienvenidos nuevamente a nuestro canal En el video de hoy vamos a ver cómo poner anotaciones a nuestros videos de YouTube Las anotaciones eh, dividen los capítulos eh, de, de nuestros videos en secciones Entonces, como ustedes pueden observar acá cada sección cuenta con una vista previa ¿sí? y estos capítulos eh, nos van a ayudar a nosotros eh, proporcionándonos cierta información y el contexto sobre cada segmento de, de nuestro video. Entonces, este es, es un, una herramienta muy útil para nosotros porque en todo momento nos va a permitir eh, volver a mirar diferentes partes de nuestro video en, eh, con, con mucha facilidad, así como lo podemos observar aquí. Entonces, para nosotros poder crear capítulos tenemos que irnos hasta YouTube Studio y ¿sí? para eso tenemos que estar dentro de nuestro canal con, con nuestro usuario de YouTube y nos vamos hasta YouTube Studio. Entonces, eh, uno dentro de YouTube Studio eh, tiene que ir a, a buscar el el video que el cual le está interesado en este caso en añadirle estas anotaciones y este posteriormente le va agregando dichas anotaciones entonces para ello nos vamos acá en, en contenido ¿sí? y dentro de, de, del panel de contenidos eh, nosotros vamos a buscar entre los videos que hayamos subido dentro del canal entonces eh, aquí tenemos que seleccionar un, un video, en este caso eh, yo quiero eh, utilizar este video de cómo publicar un, un video en YouTube. Entonces eh, para poder agregarle estas anotaciones tengo que editar los detalles ¿sí? de mi video y... Eh, esas anotaciones yo los tengo que agregar dentro de la descripción de, de mi vídeo ¿sí? entonces es algo muy importante que eh, te tengo que tener en cuenta para poder eh, agregar estas, eh, estas anotaciones eh, yo tengo que tener en cuenta que eh, debo eh, de tener en cuenta ciertas restricciones para poder trabajar dentro de la misma, ¿sí? Entonces, eh, una de las condiciones que tengo que tener en cuenta es que eh, como mínimo tengo que agregar tres marcas acá en, en, de, de tiempo, por un lado, eh, y eh, que la primera línea siempre tiene que comenzar con eh, en, en cero segundos, ¿sí? Entonces es ahí donde uno tiene que eh, asignarle eh, el, el, el primer comentario. ¿sí? Entonces, acá es donde yo pongo presentación, por ejemplo. Ahí voy a, a indicarle a, a, a YouTube. ¿sí? Eh, y luego, posteriormente, tengo que avanzar acá en el video. Tengo que reproducir el video y tengo que ir marcando todas aquellas partes del video donde Hola a todos yo, y bienvenido. Quisiera, eh, en, en este caso, donde yo quisiera eh, agregar mi anotación, ¿sí? Entonces, eh, voy avanzando dentro del, del video. Por ejemplo, acá en, en el minuto 2,8, ¿sí? Canal. Y entonces, este nos vamos hasta crear y nos vamos a... Fíjense que en este punto estoy mostrando cómo subir un video al canal. Entonces eso me está indicando, esa parte está en 0.2.14. Entonces eh, doy Enter acá, 0.2.14 segundos. Entonces yo tengo la parte de subir un video al canal. Sí, entonces eh, voy la técnica un poco es esta uno va escuchando partes del video ¿sí? teniendo en cuenta el, este tiempo de reproducción y eh, le va agregando esas marcas de tiempo algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que estas marcas de tiempo que nosotros vayamos agregando eh, tienen que tener eh, un orden ascendente ¿sí? y eh, la otra precondición que tenemos que tener en cuenta es que cada eh, cada vez que nosotros le vayamos agregando estas marcas, tiene que existir una diferencia de como mínima de 10 segundos eh, entre, entre una marca y la siguiente marca de la anotación. ¿sí? Entonces, son algunas de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta siempre. ¿Sí? Eh, yo ya estuve trabajando esto de entre manos, ¿sí? así es que voy a agregarle nada más esta... Eh, estos tiempos acá dentro de la descripción entonces simplemente me voy acá ¿sí? eh, le doy en control me corta ¿sí? y le agrego la descripción una vez que yo tenga esto listo acá entonces simplemente le doy acá en guardar y a continuación entonces ya guardo estos cambios puedo volver al contenido de mi canal ¿sí? doy un paso hacia atrás y a partir de acá entonces yo puedo irme hasta eh, en cómo publicar un video en YouTube y le digo que quiero ver en, en YouTube. Y ahora entonces eh, este video al momento de uno hacer correr el, el video ya va a tener visible las anotaciones que acabamos de crear. Entonces... Es una herramienta muy útil que nos va a ayudar a nosotros para poder ver este, la información sobre cada segmento del video. Fíjense que aquí ya están Hola esas a todos marcas. Y bienvenidos ahí está la parte de presentación. Ahí está eh, la parte de subir un video. ¿sí? Acá está la parte de eh, poner descripción a los videos. ¿sí? Entonces, todas estas informaciones uno... Eh, puede visualizar una vez que le agregan estas anotaciones. Bien amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes. Espero que este video les ayude a agregar anotaciones a sus videos de YouTube. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.